Gracias, gracias Amado, gracias Francia, todo el equipo de producción. Y gracias a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor este Canal 10. Y ahora voy a poner el cronómetro aquí, ¿verdad? Ya que me ha poco tiempo. Tú lo tienes no ahí. Bien, miren, dos temas rapiditos. No sí, dos eh, temas rapiditos en el día de hoy. El primero es, atención Joanny, el, el presidente Luis Abinader reaccionó ante el reclamo que le están haciendo las bases del Partido Revolucionario Moderno con relación a los empleos. ¿Qué ha dicho él? Le ha respondido con todo su derecho que es el presidente de la república. Le ha dicho: Yo llegué aquí por el PRM. Es cierto, por los PRMistas, pero yo soy el presidente de todos los dominicanos. Él está diciendo al PRM: ya nosotros llegamos al poder, yo no puedo convertir el Estado en un botín y nombrar a todos los PRMistas. Lo dijo que no era botín político. ¿Es correcta esta posición de parte del presidente de la República Dominicana? Yo estoy de acuerdo con él en la idea. Sí, eso es muy bueno, presidente, decirlo. Ahora, ¿en qué yo no estoy de acuerdo con usted? Entren para acá, muchachos. En que a esos compañeros del PRM que tenían 16 años fuera del poder, hueliendo donde guisan... ¿eh? Claro, porque tú te paras en un sitio... Lo, lo va a desordenar tú hoy en la mañana. Eh, eh, a darle sí, mente a eso. A, no, a oler no, no, no. donde están guisando y aquello comiendo. No, no, no. Eh, yo entiendo perfectamente que usted es el presidente de la República, que debe existir la institucionalidad. Eso yo lo respeto, lo entiendo y lo apoyo. Ahora, lo que yo también entiendo, respeto y apoyo, es el trabajo de esos miles de PRMistas que estaban afuera y que su partido, eh, contando con el trabajo de cada uno de esos militantes, ganó, también con el apoyo desde de, el pueblo, ganó, y que entonces ahora lo dejen fuera, porque resulta que ellos están incómodos, ¿por qué? Porque han nombrado a los hijos de los, de los altos dirigentes, y han nombrado a los dirigentes, y han nombrado muchísima gente que las bases del partido no las reconocen, y entonces, yo creo que más que decir eso, para contentar a la sociedad civil, presidente, usted lo que tiene que hacer es mandar una línea a través de su partido. Porque esa gente que ganó tiene derecho también. Ciertamente que el, que el Estado no es un botín, es cierto. Pero, ¿de qué, qué, qué, qué sentido tiene que el PRM haya ganado para que entonces se quede la mayoría de la gente que está ahí? ¿Qué cambio es ese? No a todo el que lo puedan sacar de manera legal oigan esto a todo el que lo puedan sacar de manera legal sáquenlo sáquenlo y pongan a la gente claro que también tenga cal calidad para estar en un puesto porque tampoco es hay un que gran van a problema ahí. Uno para poner otro que no tenga la calidad. Quítate tú para ponerme yo. Exacto. Pero en el PRM hay muchísima gente calificada para, para, para, para ocupar los puestos. Muchísima gente. Desde el conserje. Y esto a, a, ahí sí me duele a mí porque hay mucha gente que se va a quedar desempleado. Pero hay gente que no tiene nada. Hay gente que tiene, por ejemplo, 16 años como conserje. ¿Verdad? Vamos a buscarle la vuelta. Pero hay otro que, que tiene 16 años desempleado. Y que, y que trabajó duro en, en el PRM para tener un puestecito, y que ahora le digan que no. Hay que buscarle la vuelta a eso, porque los presidentes no llegan solos. Ese es el problema, que se creen los presidentes. No, yo llegué aquí porque yo soy yo. No, usted llegó ahí porque usted tenía una base que trabajó. Por ejemplo, en Las Guasas había gente defendiendo el voto. No era Luis Abinader que estaba ahí. No era, no era, no era Olmedo, ni era Fulvio, ni, ni era Nicolás Hidalgo, ni ninguno de ellos que estaba ahí. Eran las bases que estaban defendiendo ese voto. Esa gente que tienen 16 años desempleados necesitan un empleo y en vez de atacarlos hay que entenderlo no es fácil durar 16 años fuera del poder y que tu partido por el que tú trabajas por el que te sacrificaste gane y que entonces dejan a los PLD en los puestos yo creo en la institucionalidad pero también creo en el cambio. Si hay un cambio, vamos a ver y a poner la gente calificada en los diferentes puestos. ¿Usted califica para, para conserje? Vaya a tal puesto. Eh, porque esto es un equilibrio. ¿Usted califica para ser eh, director regional de lo que sea? Vaya para allá. Si no califica, no. Si no califica, no. Pero no podemos dejar la base eh, del, del PRM suelta. ¿Por qué entonces? ¿Y saben por qué yo lo estoy diciendo eso? Porque ustedes le prometieron en campaña eso. Ustedes no fueron a ningún sitio a decir, vamos a ganar para dejar a la gente que está ahí, porque son los que están calificados. Porque entonces sería una gran contradicción. Ustedes decir, un mal gobierno que tiene el PRM, que ha llevado a este país, supuestamente, según decían anillo, a la quiebra, y entonces tú dejas el, la imagen. El, el PLD, el Sí, el PLD. Entonces tú decir, eh, ese es un gobierno malo, y cuando tú llegues te vas a dejar la imagen. Entonces eso es una contradicción. Y por tanto, yo creo que Luis Abinader tiene que entender la base del partido. En vez de, de atacarlo por los medios de comunicación, entiéndelos. Baja una línea a través de tu dirigente, explícale cuál va a ser el procedimiento. Dile que todavía quedan cuatro años, pero no le diga eso, porque van a reaccionar. Es desesperado que están, tienen 16 años fuera del poder. Mientras que los peledeístas tenían 16 años, lo digo muchachos, chupando, chupando ¿Cómo, tranquilamente. ¿cómo? Y muchos que renunciaron ahora... Hace tres días que renunciaron, que yo me voy, el PLD se ha convertido en otra cosa. Mentira, el PLD se ha convertido en otra cosa desde 1996, cuando, cuando agarraron el librito de Balaguer, en vez de coger el de Juan Bosch, cogieron el libro de Balaguer no era y lo pro, implementaron. Pero. Momentito, Francis. Eh, no era pro, desde pero. 1996, es el mismo PLD de ahora, el mito, la misma vaina. Ah, pero entonces vamos a dejar los PLD ahí. No, esos pues, PLD tienen el derecho, tienen el derecho. Claro. Haciéndolo de manera correcta. ¡Correcta! Usted califica aquí, lo ponemos aquí. Usted califica aquí, lo ponemos aquí. Pero vamos a cambiar. ¿Eh? Hay gente que tiene incluso no, no, no 16, 20 años chupando. Y ahora se quieren quedar. Vamos a darle chance a otro. Vamos a poner ahora la cosa en, para ver si es realmente es un cambio. Puede ser que una gente, aunque sea bueno en un puesto, cuando viene, viene otro y lo hace mejor. ¡Ah! Tenemos que entender a las bases. Eh... Oh, pero ven acá. Entonces, ¿para qué ganaron? ¿Ustedes son un gobierno nuevo? Si lo hicieron mal, se van. Pero si lo hicieron bien, que se queden. Porque yo soy dominicano, primero. Segundo, miren, con el caso de Marlene Martínez. Ya cuántas vueltas le han dado a ese caso. Eh, yo no sé para dónde que por fin ya va a haber una decisión de un juez. Por fin. Le han dado toda la, la me, vuelta la del mundo. La metía mundo. de pata. Eh. Sí. Reservarse el fallo un aviascópico. Caramba, un porque eh. eh, La jueza se reserva el fallo cuando debió darlo ahí mismo. Claro, eso es lo que dice la ley. Eh, la ley establece, señores, la inmediatez. Cuando una gente está preso de manera ilegal, como es el caso de ella, usted no puede decir que me recibe el fallo y hablo después. Pero bien, vamos a respetar, eh, por lo menos eso de la jueza, aunque esté en, en franca violación de todos los derechos fundamentales de ella. Olvídense del tema. Olvídense de lo que estamos hablando con relación a... A, a si marlin lo que hizo lo que no hizo vamos a hablar de derecho miren, yo tengo todavía la duda y por eso quise auxiliarme de algunos abogados mucho más experimentados que yo si Marlin Martínez está presa si está en prisión preventiva o si está cumpliendo la condena cualquiera de las dos que usted por duro que usted sea en derecho cualquiera de las dos que usted me responda ya la cumplió porque si está en prisión preventiva Que es lo que yo entiendo Porque qué dice, qué dice la ley eh, Dice el, el artículo 438 Del código procesal penal Que hasta que la sentencia No ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada En la Suprema Corte de Justicia No se puede ejecutar Por eso es que Félix Rodríguez que tiene una sentencia de 8 años de prisión no está preso porque, la cosa, porque todavía no ha adquirido la cosa irrevocablemente juzgada la autoridad y por eso entonces yo entiendo que Marlin Martínez está en prisión preventiva pero de ser así, de ser así, yo puedo equivocarme porque el derecho también es, básicamente se interpreta cada quien lo ve de manera diferente pero en el caso de Marlin Martínez, ya eso se, eso se venció porque dice la propia ley, el Código Procesal Penal que lo establece todo, es un mismo libro, no hay que buscar, es una misma ley. ¿Qué le dice? Que la prisión preventiva no puede exceder de 12 meses, es decir, un año, con una prórroga máxima de 6 meses, es decir, 18 meses máximo. ¿Sabe cuánto lleva ella? 36 meses. Le están violando los derechos, pero supongamos que no, que no es prisión preventiva que ella está cumpliendo. Vamos para, para, para el otro extremo. Que ella está cumpliendo su condena de dos años. Resulta que ella tiene tres años presa. También le están violando los derechos porque ella cumplió. Y cuando y dice la propia ley, si usted cumplió su condena, debe ser puesta en libertad. Pero y qué es esto, señores? A mí me da miedo la sociedad que estamos claro. creando, la, so, la caverna. No hay garantías que los jueces, judiciales, no hay garantías jurídicas garantía jurídica no sí, hay no hay garantía jurídica que los jueces tengan miedo de emitir la decisión correcta de apegarse a la ley por miedo a la reacción de la sociedad eso del populacho, peligroso. de la caverna eso, eso es peligroso y eso mucha peligroso. gente te dirá di que no pero imagínate el crimen que ella cometió óigame el el al, fi al final de todo imagínense que no sea Marlene Martínez sino un pobre infeliz que lo hayan metido en un, en un asunto que puede pasar también miren en el, precisamente le hablaba de eso, para terminar, ¿verdad? El propio eh, Código de de Penal, decir, en su artículo 15, habla del Estatuto de Libertad, señores. Ah, Vamos a respetar eso. Regla, pero la regla, propia regla. Constitución habla. Es un, es, es un derecho constitucional, lo del derecho a la libertad, en su artículo 40. Pero igual también lo de la favorabilidad. Por ejemplo, tú tienes que. Artículo eh, .4 .4 de la 4, Constitución. Interpretar la ley, ¿verdad? Lo más favorable a la persona titular de derecho Que es el caso de Marlin claro. no Están haciendo todo lo contrario con ella Debe ser puesta en libertad Están irremediablemente obligados A ponerle libertad Y si no, que ya lo han cometido Van a Iba a decir una palabra no, descompuesta Tranquilo. Van a tranquilo. maltratar La justicia Ahora dominicana sí. La van a echar al zafacón Hagan lo que dice la ley Aunque una parte de la sociedad no esté de acuerdo Por Dios bueno. Seguridad jurídica en la República Dominicana. Señor Yerian, muchas gracias y gracias a ustedes, mis amigos, por acompañarnos durante estas tres horas desde las 7. Mañana estaremos de vuelta con ustedes. Bueno.